Hola, soy Eric Arteaga. Estamos preparando café en la cocina de mi hermano. Voy a conversar ahora con Laura. Entonces, mi nombre es Erika y soy parte del Movimiento para la Salud de los Pueblos. Tengo dos guaguas, que quiere decir hijos del quichua, y estoy um, en el trabajo, en la militancia por el derecho a la salud desde hace más de 20 años. Les veo un poco. Yo me llamo Laura y estoy en el Movimiento Fridays for Future, que son los jóvenes que luchan por la justicia climática. Llevo un poco más de un año y medio en este movimiento, en Barcelona, y bueno pues sentí simplemente la necesidad de unirme a este movimiento que estaba surgiendo por todo el mundo de jóvenes que ven que no tenemos un futuro porque hay una crisis hay una emergencia climática y ecológica muy grande que tenemos que abordar ya que hay muy poco margen para actuar Hola. Hola, hola Laura, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Estoy encantada de tomar un café contigo. Encantada también Erika, de estar eh, aquí esta tarde. Quería preguntarte cuántos años tienes porque eso es como... Sí, yo tengo 24 años, eh, bueno voy a cumplir 25 este verano y bueno, ¿tú? Yo tengo 43 y, y era súper lindo hablar con esta, la generación que va a tomar la posta porque eh, yo comencé más o menos a tu edad un poco antes, por poquitos años antes. A tu edad en realidad ya era mamá, pero veo que el mundo que se va a quedar para nuestros hijos, para mis hijos, no es mejor que el mundo con el que comencé. Entonces quería ver. Es lindo, es lindo verte. Yo había escuchado algo de Fridays for Future, pero en realidad no es tan popular, digamos, en Latinoamérica. Lo empezó pues la chica que todo el mundo conoce porque es quien le ha dado más voz los medios, ¿no? que es Greta Thunberg, pero luego rápidamente se expandió por todo el planeta eh, haciendo huelga los viernes para realmente, pues, no dejar de hablar, no sé si cada viernes estábamos en la calle, eh, de que esto es una emergencia y que se tiene que abordar como tal, como una emergencia. Esta lucha es de todas y que como que las une todas, en verdad. El sentimiento general de nuestra generación un poco ahora, tanto si están más en la lucha climática como si no, porque hay muchas otras cuestiones que también, pues la verdad, eh, nos generan bastante inquietud sobre nuestro futuro. Y, y yo creo que estamos todos un poco preocupados de, de, bueno, qué perspectivas tenemos, ¿no? Porque nosotros somos del, del Movimiento por la Salud de los Pueblos, y el Movimiento por la Salud de los Pueblos es como una eh, red internacional, entonces conoces a varios activistas de, de varias partes del mundo, de varios continentes. Me hablas de Fridays for Future, yo te pongo el caso de Ecuador, que es la vía del movimiento indígena en Ecuador, porque, no, porque pelean por su propio modo de vida, por su relación con el territorio, y eso tiene que ver con soberanía alimentaria, con que el movimiento indígena en Ecuador fue el que nos salvó en 1990 de firmar tratados de libre comercio, por ejemplo, que te cambian los modos de vida, ¿no es cierto? Y también fomentan más el cambio climático porque de todas formas subsumen al sistema capitalista lo que decíamos, ¿no? La justicia climática, ¿no es cierto? Entonces, es, eh, eh, tienes el, agroexporta el, el modelo agroexportador como base de desarrollo, ¿no? Y eso destruye vidas y destruye modos de vida. La conservación del planeta ha sido una agenda que se plantea, supuestamente, también de las izquierdas. Queda el movimiento indígena como entrampado porque no se ve esta tercera vía o esta alternativa de vida que tiene que ver no con... Eh, la izquierda del, de Marx, del capital, porque finalmente cuando Marx habla, Marx habla de este desarrollo eh, progresivo que nos lleva a la sociedad capitalista que luego va a dar paso en este desarrollo a otra, otro tipo de sociedad más equitativa pero siempre con extracción de recursos. ¿no? Uh -huh. eh, la visión indígena es otro modo de vida y eso es lo que estamos tratando de disputar, porque no se trata de ser de izquierda o de derecha, no sino también de respetar el territorio y las luchas territoriales y estas otras formas que no necesariamente caben en lo que se discutía en, en el siglo XVIII, ¿no? cuando Marx publicó El Capital. Yo empecé el año pasado un máster en salud pública aquí en Barcelona y ahora estoy en mi segundo año. Y mira, justo este, este año eh, estoy haciendo una, opt una optativa que la acaban de, de crear, que es salud planetaria. Es entender, pues, eh, la salud humana en relación con la salud del planeta, ¿no? Y es ahora nueva. O sea, que realmente, pues, creo que es muy necesaria de que exista, pero, ostras, nos estamos creo que nos estamos ahora empezando a dar cuenta. A nivel como más institucional y, y general, de lo importante que es la salud del planeta para nuestra salud. Y creo que vamos un poco tarde. Eh, entonces, bueno, sí que, sí que creo que eh, se está teniendo en cuenta, eh, se está hablando, se está investigando al respecto, pero que se necesitan mucho más esfuerzos y que pues al final es que la crisis climática y ecológica lo que va a hacer y lo que está haciendo ya es mmm, aumentar aún más las desigualdades sociales y las desigualdades sociales eh, está clarísimo que van en, con total relación con la salud de la población, ¿no? O sea, al final la, la salud de cada uno viene determinada por eh, factores sociales, por dónde vives, por eh, tu nivel socioeconómico, tu género, tu, muchos, muchos factores que se van, se van a ver mmm, aumentadas esas, esas desigualdades con, con la crisis climática y ecológica, ¿no? Y, y, y impacta directamente eh, con las cuestiones básicas como comida, agua, o sea, eh, nos lleva a una inseguridad alimentaria, más refugiados pues por culpa de eventos climáticos, como mucha más inseguridad que al final pues eh, repercute directamente sobre la salud y, y lo que decía, no de forma desigual. El movimiento indígena o el modo de vida del movimiento indígena aquí en comunas nunca ha visto desligada la salud del, del ser humano de la salud de la comuna de la salud del planeta y es súper interesante porque yo he aprendido muchísimo de mis compañeras parteras ¿no? de la unión de organizaciones campesinas de Cotacachi ellas cuando comienzan un ritual hablan y, y ponen ¿no? y plantan y dicen yakumama que es mamá agua ni más ni menos no somos porque agua mismo somos padre fuego ni más ni menos no somos porque nosotros somos fuego madre tierra ni más ni menos no somos porque nosotros mismos somos tierra y padre viento ni más ni menos no somos porque nosotros mismos somos viento y parecería esto súper folclórico pero no es porque ellas viven en su cuerpo esta relación lo que necesitamos es un cambio cultural porque en nos hemos desvinculado de esa cultura de entendernos como parte de la naturaleza, o sea, ahora nos entendemos como por encima de la naturaleza. Y lo que decía antes también, eh, pues, es como mucho los discursos, o sea, escuchamos en ese sentido mucho los discursos indígenas y ecofeministas, o, bueno, creo que allí les llaman más feminismos territoriales, ¿no?, si no me equivoco, eh, porque hablan de eso, o sea, de que es que no, el problema es que, Parece como algo nuevo, quizá desde la cultura occidental, pero es algo que hemos olvidado, que hemos dejado para, para un supuesto progreso, que, lo que comentaba antes, ¿no? para un supuesto progreso que nos han, que nos han vendido que realmente no, no nos lleva a una mejor vida. Hay una autora, Anisabe, me parece, que es de Estados Unidos. En Estados Unidos, de ellos le llaman Turtle Island, que es el territorio conquistado ¿no? de todos estos pueblos. Y ella hablaba y decía: Sostenibilidad, nos planteamos a nuestros, a, a nuestros ancestros, y nos dicen: No, eso no existe. O sea, porque cuando tú hablas del concepto de sostenibilidad en la parte climática, es como: Bueno, ¿cómo vamos a lograr seguir explotando la tierra para, para mantener nuestro modo de vida? ¿no? Y decía: Nosotros hablamos de justicia restaurativa, como nosotros ya no, ya no explotas. Dices: Ya, mm. estamos aquí porque hemos explotado suficiente. ¿Cómo restauramos? ¿Cómo le damos? hay que plantearse otra forma, ya no cómo obtengo con el menor impacto para ella, sino cómo devolvemos, cómo le damos, cómo cuidamos. Uh -huh. Y en ese sentido, tú tienes mucha razón, se conecta también con los feminismos desde el cuidado, porque los feminismos ponen el cuidado como el centro, y el trabajo reproductivo no asalariado como el centro de la discusión también. Y entonces, uh -huh. en esta interseccionalidad de la que habla el feminismo, es muy interesante considerar esto del cambio climático y la relación con, el sal con la salud. La otra vez también leía que era súper importante, la donut economy, que estaba de moda, esta economía de donut, mm. de, de Kate Rooster, Rout, ¿no es cierto? Y que Holanda, Netherlands, iba a implementar eso en su, en su modo de vida, entonces Holanda es lo mejor, y, y era como, tú leías, y era la propuesta de suma causa y de lo que venimos hablando desde el 2000 y nadie nos para bola porque somos del sur global, entonces ahí no importa mucho el conocimiento que se produzca. Pero además, entonces desde eso... Para poder dar este cambio a estos otros modos de vida, no solo tenemos que dar oídos a otro tipo de conocimiento, pero también respetar el conocimiento ancestral con sus propios autores, con autores indígenas. Es lo mismo de siempre, es el capitalismo versus la salud. O sea, es, a eso se reduce, creo, porque la gente tiene este, este término de clima ya ingresado en su cabeza y tiene estas soluciones que son de todas formas capitalistas, para eh, parchar, entonces ya no pasa nada. Entonces, ¿Qué pasó con, con los bonos climáticos, por ejemplo, con, este, con los acuerdos de las cumbres climáticas? Se llegaron acuerdos para decir que había bonos verdes ¿no? y que esta cosa de intercambio de bonos o alguna cosa así. Todos estos debates que se dieron fuera se aterrizaron en, en el país dando más dinero a las ONGs o a las fundaciones que trabajan con el Rainforest Conservation y no a los pueblos indígenas que son los que conservan los bosques. ¿No? Entonces era tenaz ir a la Amazonía y hablar con los compañeros Shuar o con los compañeros Quichuana por una y decirles, ok, ¿cómo les va con esto? Y decían mal, pero no podemos ya cazar. En nuestros bosques no podemos cazar armadillos porque está prohibido, porque está penado, no sé qué. Y todo el financiamiento llega a estas ONGs que finalmente luego son todo un negocio. Es un negocio del, del norte eh, global que tapa la verdad, el verdadero problema, que es clima, eh, no es del clima, es capitalismo versus salud. Bueno, yo, eh, corta experiencia comparado con Erika, pero hace poco más de año y medio que empecé con el Movimiento Fridays for Future, unos mesecitos después de que llegara aquí en Barcelona. No he vivido muchísimas experiencias, pero la verdad que la que me ha impactado más pues, fue la manifestación que hicimos el 27 de septiembre en el Paseo de Gracia de Barcelona. E hicimos una manifestación el 27 de septiembre del 2019, que, bueno, fue como la más importante. Llevábamos medio año de recorrido desde que habíamos empezado aquí en Barcelona. O sea, fue realmente cuando nació Fridays fue algo bastante explosivo, tanto aquí como a nivel mundial. O sea, rápido, rápido eh, se fueron sumando más personas, se fue extendiendo por todo el planeta. Y, pues, después de verano, eh, estábamos en, haciendo 27 de septiembre estábamos haciendo una manifestación de 100.000 personas en el paseo de gracia que esto pues ni como me, ni como movimiento en el medio año que llevamos de vida habíamos llegado a ese, a ese número ni en barcelona se había hecho nunca una manifestación ecologista eh, mm. con tan con, con tanta cantidad de gente y sentir que eso bueno al final, pues sí que trabajamos también bastante, bastante eh, en red con otros colectivos que también llevan años eh, luchando por las cuestiones ecologistas y climáticas, pero... Quienes estábamos liderando eran los jóvenes que habíamos nacido hacía menos, menos de medio año y sentir que nosotras habíamos podido como conseguir que tanta gente saliera a la calle por este problema que no se le ha dado importancia desde tantos años. Y ahora, pues, la gente está empezando a sentir la necesidad. Mira, es que se me está rizando la piel ahora mismo. Eh, sentir la necesidad de unirse a esto y salir a la calle a manifestarse por esto. Tantísima gente de, de todos tipos, ¿no? Pues que, ostras, esto emociona un montón. Y, y sentir que el esfuerzo que has estado haciendo, preparando, eh, desde hacer carteles hasta contactar con organizaciones, eh, preparar la pancarta de la cabecera, eh, reunir a gente que, que, que se sume. Eh, contactar con los medios de comunicación, preparar ruedas de prensa que, o sea, todos éramos súper jóvenes entre 16 y 20 y pocos años y estamos haciendo cosas que nunca habíamos hecho, nadie nos ha enseñado a hacer esto, ¿no? Y, ostras, habíamos podido conseguirlo, montar todo esto y, y que realmente tuvieron un impacto, que mediáticamente se habló mucho de ello. Evidentemente, pues... Eh, hay una había una facilidad de que en todo el mundo se estaba hablando de esto, que pues es un movimiento internacional y que como que ya teníamos cierta cobertura mediática, ¿no? Eh, pero, ¡buah! Wow, o sea, no sé, eso fue muy poderoso, pues sentir que estás siendo parte de eso, pues es muy empoderador, sí. Escucharte súper es lindo, porque es, es, es lindo tener esperanza, ¿no? Yo cuando, cuando nos estaba haciendo la pregunta, yo estaba pensando en los peores momentos. Todo lo que vino, lo peor es. Pero esto de volver a, las, a los mejores momentos. En 1990 yo tenía 12 años, pero el movimiento indígena ya hizo su primer levantamiento en Ecuador. Este levantamiento que les digo que logró parar la firma del ALCA, en ese tiempo era el Tratado Libre de Comercio de toda América lograron parar, lograron parar la privatización de la seguridad social, pusieron en la agenda nacional su modo de vida, no su, decir, nosotros también existimos, hemos existido siempre, pero en el 90 salieron todos a, a, a parar el país, así tenemos además esta propuesta de un estado plurinacional que nos incluye, incluye otro modo de vida. Entonces yo eh, siempre había leído de, de, del, del, del modo de, de los 90, de, de, de, del levantamiento del Inti no y ver, esto pasó en octubre del 2019, es el, eh, hace dos años, cuando toda América Latina se levantó y fue famosa, ¿no? Toda América Latina se levantó, y yo sé que Chile fue el escenario más importante, digamos, a nivel mundial que se debatió, porque además se levantaban de años de dictadura y opresión, de, de, de esta ola de derecha, y para cambiar la constitución de Pinochet. Pero los que comenzaron ese levantamiento, que no se habla mucho, pero el país es muy pequeño, pero el movimiento indígena es muy grande. Fuimos nosotros en Ecuador y ser parte de ese nosotros, de lo que había leído del movimiento indígena en 1990 y ver cómo llegan a Quito, ¿no? Sientes una, sientes los 500 años de resistencia, ¿no? Y ser una pequeñita parte de lo que ellos han venido luchando, solo así vale la pena. Cuando estábamos, la parte más linda de todas es cuando estábamos nosotros, yo estuve los 10 días ahí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana tratando de, eh, a planear un poco la logística, los compañeros venían, ¿no es cierto?, entonces teníamos que tener camas, eh, hubo niños que vinieron también, entonces hubo un, una, un rato que entraron las fuerzas policiales o los albergues de niños a botar bombas, las mujeres viviendo de protección y de escudo, entonces ver la parte de logística, de, de cómo están, si tenemos suficientes colchones, cobijas, comida, eh, cómo vamos a hacer las noches, y veía, entonces vuelvo, cuando estaba frente a la Casa de la Cultura, venían los indígenas, ya vinieron del norte y del sur, nosotros llegamos con mi hija de 16 años. Eh, ese, ese día llegamos y vi yo la entrada de militares con muchísimas armas, ¿no? Es como camiones y camiones de militares. Y les vi, y, les, y vi compañeras mujeres indígenas llegando y yo, regresemos, regresemos, porque están los militares? Y, las, y las me decían, no, vamos, vamos con todo, vamos, nadie, nadie se acobarda, vamos, síganos, síganos, niña. Bueno, dejamos el carro, llegué con mi hija, y en efecto vimos cómo entraban desde el norte, los compañeros indígenas venían por toda la avenida patria al frente, este sentimiento de grandeza, y mi hija de 16 me cogió la mano y estaba llorando, y me dijo, mami, somos parte de algo histórico. Y sí, éramos parte de lo que yo había leído desde 1990, una parte mínima, ínfima, pero que, que, que trata de luchar por lo que ellos han luchado más de 500 años. Emociona. Sí, es lindo, es lindo. Y, y saber que pasas la antorcha también es muy lindo. Nosotros salimos con una brigada médica, ¿no? Eh, a territorio Suar, porque habían, eh, digamos, expulsado el Estado, había expulsado en el 2015 con el gobierno de Rafael Correa todo un territorio de 200, 200 personas, varias familias. Para, porque iban a comenzar la minería ahí, se llaman Ankins. Entonces fuimos a un swim dando a dar esta brigada médica, fuimos con un montón de medicamentos, ¿no? Porque no habían tenido atención médica, tenían condiciones nefastas, pero yo nunca había entrado, me habían dicho que era duro. Y teníamos una mesa gigantesca de medicamentos, ¿no? Y, y los chicos entraban para ver qué pasa. Entonces, cuando comienzas a dar la atención médica que tienes, que tienes, los chicos eran, claro, mucho más pequeños para su edad, pero además estaban muertos de hambre y muchos muertos de miedo. A la noche, cuando vamos ya a descansar, nos habían dicho no impongan ningún peso sobre la población, solo van a dar atención médica y lleven sus propios alimentos porque no hay nada y no les pueden pedir a ellos que les den, porque no tienen. Nosotros habíamos llevado estos atunes personales y eso encontramos a los niños shuar lamiendo de la basura los atunes, las sobras de los atunes que nosotros habíamos llevado. Y eso te parte el corazón. Entonces Nunca te imaginaste que la, dar atención médica mínima era llevarles alimentos porque les habían quitado las herramientas con las que ellos tenían sus propios alimentos. Les quitaron las ollas, quemaron todo y entonces ellos ahora cocinaban en las ollas en las que usaba, antes usaban para darles agua a los perros. Es, es, son condiciones nefastas, o sea, es horrible, pero lo que puedes aprender de esos contextos es tú no, tú no eres nada solo, siempre la lucha es colectiva. Y entonces, ¿qué puedes aprender además? Que tú... Digamos, yo sé que hay figuras únicas, pero, pero no es de eso necesario. Ahorita es necesaria la, la creación colectiva. No que yo sea la más prolífica autora que tiene miles de textos publicados sobre textos indígenas o sobre la lucha indígena, que además no es mi voz. No soy yo, son ellos. Sino cómo tú puedes poner el hombro y apoyar para que su lucha por esos territorios, por las herramientas que, para, que tienen para cultivar, cómo puedes poner el hombro. Y en ese poner el hombro y en ese apoyar las luchas que ya existen, porque ya existen, no hay que inventarse nada nuevo. Entonces no importa mi ego, mi, mi aprendizaje más importante es no importa mi ego, sino como vas construyendo siempre en colectivo. Siempre en colectivo. Creo que lo que he aprendido y lo que he sentido desde que me he unido a Fridays, que ha sido pues el primer movimiento al que me he unido, ha sido eso de la colectividad, que es algo que... Como que aquí al menos, pues, creo que estamos súper atomizados, ¿no? O sea, crecemos desde el individualismo, desde el, pues, tú tienes que construir tu carrera profesional y prosperar y individualmente tú, pues, ¿no? Y como sentir que juntas podíamos crear algo y que sin... Sin el, el trabajo de una no se hace el de la otra. Las organizaciones por separado y las luchas por separado no, no van a conseguir lo, lo necesario. ¿no? O sea, tenemos que saber, pues, que cuesta, ¿eh? porque, ostras, también la realidad en la que vives, pues, lo que comentaba antes, ¿no? Súper individualizada, cada uno con su trabajo, su rollo, pues, cuesta. Pero realmente tenemos que hacer un esfuerzo para, pues, al menos de, desde lo que nosotros hemos vivido aquí, pues, intentamos... Hacer contacto con movimientos del, de la vivienda, hacer contacto con movimientos feministas, hacer contacto con movimientos eh, de migradas y refugiados, hacer. Porque al final es que está todo conectado. Yo creo que pues que sí que ha sido como algo que, que me he dado cuenta en este tiempo que es súper necesario. Y también tener como. Mmm, un discurso claro y con evidencia eh, fuerte, pero también saber usar la emoción, porque por muchos datos científicos claros que haya, si no sabes transmitirlo desde, desde la emoción, eh, es como... Eh, es la comunicación principal de los seres humanos, ¿no? Por más justicia y más salud, diré yo. Salud por más jóvenes que tomen la tocha. Eso es muy importante. ¡Salud, salud!